tenemos hipoteca y esas cosas, y estamos aquí. En este caso, eh, el problema que nos viene, eh, viene a dado en gran parte por la gran pérdida de poder adquisitivo que tenemos los trabajadores y trabajadoras de la empresa. Adiós,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 mantiene a los empleados en unas situaciones un poco precarias. Esta empresa que durante muchos años ha, tenido, ha, hecho, nada, convenio, ha mantenido en una situación muy, muy precaria a sus trabajadores con convenios, con convenios basura, lo ha hecho sobre todo firmando con los representantes sindicales que, que ha tenido, que, que bueno, que son de los tres sindicatos mayoritarios que hay en la empresa, que son GT, Comisiones Obreras y, y Fetico. de gente que trabajamos en esta empresa eh, somos gente que tenemos contratos muy, con, con muy poquitas horas entre 10, 15, 20 20 horas, entonces cobramos de salario base 300, 400 500 euros que lógicamente no, con eso es difícil llegar a fin de mes lo que normalmente hacemos son lo que ellos llaman horas complementarias entonces bueno, cuando ellos necesitan pues nos dicen 24 horas más 25 horas más y nada, esa es la manera en la que, en la que ellos completan el servicio. Tengo compañeros que trabajan hasta 25 horas con un contrato de 15, muchas veces se excede el límite legal de horas complementarias que se pueden hacer, no las pagan como si fueran horas ordinarias. Cuando te das una baja o te pasa algo, lo que te pagan al final es lo que está en el puesto en el contrato, que no es lo que tú acabas haciendo en el VIPS. En vacaciones no te pagan las 25 horas que haces, te pagan las 15 del contrato. Hay días que tú te estás preparando y de repente te dicen oye, ¿puedes venirte dos horas más tarde porque no hay curro? Y luego, ¿esas horas que tú debes? Te las ponen otro día, que a lo mejor hay más curro y tú no puedes. Eso implica que, bueno, que nosotros tenemos que estar disponibles cuando la empresa lo necesita. Entonces nuestra vida muchas veces depende del capricho que tenga la empresa o las necesidades que tenga, que tenga en ese momento. Yo que hago horarios de cierre, siempre tengo un horario que es por ejemplo hasta la una de la mañana, que es el cierre. Es muy difícil que un día salgas a tu hora. Muchas veces en servicios que se dan en el BIPS eh, se trabaja por debajo del personal que se necesita. Es decir, en un turno... ...en el que el nivel de trabajo requeriría en torno a seis camareros... ...nos encontramos en una, una situación de que a lo mejor somos tres. Hay veces que yo entro, acabo de entrar... ...está la cocina sucia, con material que hay que recoger... ...en el bar hay tickets, no hay nadie... ...y en la sala tampoco. Eh, al Bips le interesa al final contratar gente joven y gente nueva... ...porque realmente es gente que no va a dar problema... ...de cara a realizar el trabajo... ...es gente que le van a pedir que haga horas... ...o que haga tareas y nadie va a quejarse porque están interesados en trabajar y no van a poner ninguna pega. Nosotros queríamos presentarnos a las elecciones sindicales y para ello teníamos que formar una lista con, con 23 candidatos o más. Nosotros conseguimos presentar 31 candidatos eh, y presentamos la lista en, en el plazo y en la, forma que, en la forma que se debe, pero la empresa se negó a aceptar nuestra candidatura y no es la primera vez que lo hace. Hace cuatro años, cuando también hubo elecciones sindicales en, en, esta, en esta empresa, eh, se presentó otro, otro sindicato también de izquierdas, combativo, eh, que, se llama, que se llama Cobas, y la empresa, eh, antes de que pudieran presentarse, literalmente echó a todos los trabajadores para que no pudieran hacer. Entonces nosotros, como teníamos conciencia de eso, eh, nada, intentamos presentarnos a las elecciones sindicales teniendo el máximo cuidado, pero la empresa dio la orden de que no, nosotros no nos pudiéramos presentar, dio una orden explícita a, a sus... A sus de que, de que no nos dejaran presentarnos a las elecciones sindicales nosotros esto lo hemos reclamado porque consideramos que es un atropello a los derechos democráticos básicos que tenemos que tener los trabajadores en la empresa y ahora hemos presentado un recurso a la justicia que nada que, que bueno que está pendiente de que salga de que salga el juicio nosotros desde la cgt lo que lo que pedimos es que se vuelvan a repetir que haya un proceso transparente y que sean realmente democráticas que nos hayan impedido presentarnos a las elecciones sindicales supone que, que el conjunto de la plantilla del bis va a seguir sin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 Y la respuesta textual fue, no se pueden facilitar, son incontables. Esto dicho por la propia inspección de trabajo. Podéis imaginaros que una tarea así a lo largo de los años es una tarea ingente. Es una tarea de lucha constante, de preocuparse constantemente por las condiciones de trabajadores y trabajadoras. Y esto para una empresa a la que se le han puesto en evidencia sus propias carencias,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 24 años trabajando, más de 24 años trabajando en la multinacional, entré en la cadena de montaje y toda mi vida la he dedicado a trabajar en cadena de montaje. Eh, mis problemas eh, de patología es a nivel de la columna y eh, como enfermedad musculoesquelética y a pesar de que un juez determinó hace ya años que no era un tema que se me había originado como consecuencia del trabajo en cadena, sino que era una enfermedad crónica mía. Eh, la verdad es que la no adaptación del puesto de trabajo ha empeorado el tema de la, de la estabilidad de la columna. Eso Opel lo sabe desde hace muchos años. He ido aportando informes médicos de la Seguridad Social de los especialistas de tal manera que intentaban protegerme la espalda de tener una repercusión peor en mi patología agravada. ¿no? El resultado es que en el 2019 sufro un accidente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 pero que todavía no ha recibido ninguna carta de despido ni ningún tipo de notificación por parte de Opel. A los dos o tres días es cuando nos comunica que ya ha recibido un burofax. Hay, digamos, varios puntos fundamentales en el, en el devenir de la actividad sindical que nosotros defendemos en la empresa. El primero y principal es el problema de salud laboral. Eh, la salud laboral, a lo largo de los años y de los miles de trabajadores que han pasado por la factoría, pues ha dejado un rastro importante. Eh, ha dejado mucha gente eh, con lesiones permanentes, fruto de los elevados ritmos de trabajo y también de la falta de estudios ergonómicos o de adaptación de los puestos de trabajo a, a estas personas posturas muy forzadas, en movimientos muy repetitivos... ...lesiones que en un desarrollo normal de actividad humana no se suelen dar... ...pero que aquí se incrementan... ...precisamente por la repetición de esos movimientos... ...y el ritmo tan elevado al que hay que llevarlos... ...hemos pasado de ser... ...uno de los referentes en cuanto a... Calidad de salarios... Y, ...y prestaciones asociadas y tal a prácticamente estar a la cola del pelotón en lo que se refiere, sobre todo en el capítulo de retribuciones y jornadas dentro del, del espectro del metal en, en Aragón. Durante tantos años eh, a mí me ha tocado ser el representante, cabeza visible de la organización, eh, estando en las comisiones negociadoras de diversos convenios, y, y luego el papel que he tenido fundamental en cuanto delegado de prevención con multitud de casos que hemos tenido, tanto de enfermedades musculoesqueléticas como temas del amianto, temas importantes de calado dentro de una multinacional como Opel y eso Opel no lo perdona, eh, se ha cuajado durante varios años y en un momento de debilidad por el tema de las enfermedades, de las patologías que he tenido y que como consecuencia del trabajo en Opel, se han visto además agravadas pues a buscar el momento idóneo, ¿no? cerca de unas elecciones sindicales que las tenemos dentro de 10 días y en un periodo de cambios importantes dentro de la fábrica con la electrificación de todo lo que es el sistema de producción de, de, de Opel. Es muy significativo que eh, a raíz de todas esas denuncias que se han interpuesto, tanto contra Opel como co contra las empresas subcontratadas por la misma, se hacen los seguimientos desde la asesoría de CGT Aragón y se hacen continuas visitas a Inspección de Trabajo, en las cuales Inspección deja, mmm, va soltando perlas y deja muy de manifiesto eh, que es previsible que Opel en algún momento acabe tomando algún tipo de represalia contra César, porque resulta una persona muy molesta por las continuas denuncias eh, que interpone contra ellos. En toda esta lucha ha estado César presente. Ha estado en las negociaciones de convenio, eh, las negociaciones de convenio han sido cada vez más negativas, cada vez ha habido más pérdida de condiciones laborales, tanto salariales como de jornada, como de ritmos de trabajo, como de dependencia de tu propia vida privada a favor de la empresa. Y bueno, pues desde CGT hemos intentado siempre, porque ese es nuestro ADN y es nuestra manera de trabajar, que esto afectara lo menos posible a los trabajadores. Bueno, pues ahí es donde ha estado César. Y por eso César representa para esta empresa eh, algo muy difícil de asumir, que es tener una persona que es consciente de aquello por lo que lucha y por lo que pelea, y que, además, asume el riesgo, y asume el riesgo hasta el extremo de llegar a perder su puesto de trabajo. Opel en la carta de despido, alega, entre muchas otras cosas, eh, una incapacidad sobrevenida, provocada, sobre todo, por múltiples bajas por enfermedad. La cuestión es que obvia totalmente en esa carta que las bajas de enfermedad, en muchas de las ocasiones, han sido provocadas por accidentes de trabajo. Entonces no podemos considerar que se produce un absentismo ni que hay una incapacidad sobrevenida cuando si sí está reconocido judicialmente que hay una, un accidente de trabajo está provocado por la propia empresa y sus faltas de medidas preventivas. De momento lo que ha habido es desde luego un ejercicio por parte de toda la CGT y de otras organizaciones en manifestar el rechazo al despido injustificado a todas caras eh, ha habido un fuerte espaldarazo y de solidaridad por parte de muchos compañeros en muchos territorios yendo a las puertas de los concesionarios de Opel, del Grupo Estelantis, a manifestar ese rechazo y solicitando mi readmisión inmediata. Opel, reprime, cesa, readmisión. Luego hemos mantenido reuniones tanto con grupos sociales como con sindicatos, como con partidos políticos, buscando ese elemento de solidaridad, esa firma de un manifiesto que podamos presentar digamos, ante la opinión pública y ante la propia empresa, ¿no? ante la multinacional. En este momento vamos a lanzar un manifiesto de solicitud de adhesiones, que ya en breve se estará en marcha, y luego lo que vamos a seguir haciendo es eh, buscar alguna acción donde la empresa intente que se le intente recapacitar en su decisión. A partir de ahí, próximamente, tenemos eh, dos fechas señaladas ya en el calendario, una es a principios de febrero, la otra es en marzo. La primera es el juicio sobre mi incapacidad, la posible incapacidad que en estos momentos sería de origen laboral como consecuencia del agravamiento de mis patologías por la nula respuesta de la Opel en cuanto a la adaptación del puesto de trabajo y eso ya ha sido sentenciado por el TSJ de Aragón. Y por otro lado, en marzo, estaría la, el tema del despido. El tema del despido, nosotros hasta ahora hemos, eh, nos hemos, desde luego, posicionado en contra y hemos solicitado eh, la demanda correspondiente pidiendo el nulo radical, porque entendemos que lo que hay es una vulneración de derechos fundamentales. Aunque sabemos y somos conscientes de que en una situación como la que está atravesando el compañero es muy difícil mantener el ánimo y mantener el espíritu combativo, sí que hay que tener en cuenta que somos un colectivo, que estamos todas juntas, que si nos tocan a una nos tocan a todas y que todas vamos a salir a la calle a defender al compañero, sus derechos y a todos los trabajadores y trabajadoras. Desde CGT no pedimos nada, desde CGT exigimos, porque somos trabajadores que exigen sus derechos, porque tenemos derecho a ellos, ¿vale? y exigimos la inmediata readmisión de César ...y que pueda continuar con la labor tan destacada... ...que ha seguido, eh, o sea, que ha estado eh, realizando estos años... ...que siga formando parte de la plantilla de Estelantis, ...mal que a algunos les pese y aunque sea del desagrado de muchos... ...pero que sin duda va a ser noticia bien recibida... ...por los trabajadores y trabajadoras de la planta... ...¿qué pedimos? Eh, lo único que, esto sí lo pedimos es que eh, haya cierto nivel de nobleza y de honradez eh, a la hora de negociar, a la hora de actuar en estas situaciones, que no recurramos a lo que legalmente puede hacer la empresa o cree que puede hacer, ¿vale? sino que recurramos a una negociación limpia, saludable y donde el esfuerzo diario se vea recompensado en la medida que se tiene que haber recompensado que se reparta la riqueza que se genera en los centros de trabajo, como creemos que se tiene que repartir, y que sobre todo no se represalie a quien por sus ideas, y además haciendo gala de ellas y defendiéndolas de forma efectiva, realiza su tarea. La verdad es que en estos momentos, si las demandas no prosperaran y no salieran de acuerdo a los intereses eh, nuestros, pues bueno, me encontraría en una situación en la que eh, estoy en, en 50 años con una espalda destrozada por culpa del trabajo en una cadena de montaje de la multinacional, y la verdad es que la situación pues bueno, sería un poco chunga, la verdad es que sería complicada, una situación personal complicada, pero no obstante no pienso en ello, me concentro en lo positivo, creo que hay elementos suficientes, tanto probatorios como de realidad, como de certeza, que ningún juez puede pasar por alto, entonces entiendo en todo momento, y tengo la moral muy alta en ese sentido, ¿no?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 ...pensionistas, plataformas y coordinadoras de, de todos los territorios... ...sobre todo del País Vasco... ...para poder eh, presionar al Gobierno... ...hemos convocado a todas las plataformas y coordinadoras... ...están viniendo gente desde de Valencia... ...caminando y de todas partes del territorio... ...lo que queremos es protestar, manifestarnos y entregar... ...unas firmas que hemos hecho de forma...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 porque pensamos que hay que defender el tema de las pensiones a muerte, porque la gente mayor está con unas pensiones que no les llegan ni para pagar un alquiler, la pobreza energética ya todavía se agrava mucho más y para comer nos va a llegar y por eso para pedir una reforma de las pensiones y que suban un poco y que se equiparen por lo menos al salario mínimo interprofesional. Estamos hartos y hartas de escuchar por la prensa que hay por ahí pagada de que los pensionistas cobramos mucho, los pensionistas, hombres y mujeres, en este país somos 9 millones de pensionistas, de los cuales 6 millones no llegamos a mil euros y algunos y algunas de ellas incluso cobrando dos pensiones. Dicho esto, hay que recordar también que hay casi otro millón de pensionistas que no llegan a los 1.200 euros, y así sucesivamente. Solamente un 10% de pensiones suben de los 2.000 euros, un 10%, que normalmente son las pasivas, o sea, las que vienen de la Administración del Estado. Dicho lo cual, nosotros no estamos en contra de las pensiones altas, sino que estamos en contra de que las pensiones sean miserables. Porque si la Constitución española, en su artículo 50, dice que las pensiones tienen que ser suficientes, ¿qué es suficiente para nuestros señores gobernantes? ¿400 euros como cobran las del SOVI. ¿Con 400 euros serían capaces ellos de pagar renta, luz, agua y vivir? 540 que son lo que cobra una viuda con menos de 65 años, 720 euros que cobra una viuda con más de 65 años, 680 que cobra un pensionista con menos de 65 o un pensionista con cargas 890. Eso es suficiente. Esto no es un gasto. Gastos hay muchísimos y muchos superfluos. Esto es un derecho de la gente trabajadora que hemos cotizado durante muchos años, ¿eh? cerca de 40 casi todos y muchos más de 40, algunos más. Y eso nos lo han estado expoliando. Lo mismo el PP. Que el, PSOE. Gobierno, que el gobierno, las pensiones se defiende. Estamos aquí principalmente porque el Estado le debe miles de millones a las pensiones. Lo dice el Tribunal de Cuentas, no los que estamos aquí. Entonces, principalmente exigimos la auditoría comprometida en ley, que hoy es un compromiso y una exigencia legal al gobierno, lo que el año pasado era una reivindicación. Estamos aquí también para rechazar las pretensiones del Gobierno, al menos de su Ministro de Seguridad Social, de alargar a 35 años, lo que hoy son 25, para hallar la base reguladora de la pensión futura, lo que garantiza nada más que un recorte del 8% de las pensiones. Y también para reivindicar que todos los años, no solo este, todos los años, se revaloricen las pensiones con el IPC real y no con el IPC medio. Por esas cosas estamos aquí, no solo por la subida de las pensiones, que agradecemos al gobierno que la suba un 8,5 este año gracias a esta movilización y porque el año que viene hay elecciones, pero queremos lo mismo, revalorización todos los años, con el IPC real. Quiero lanzar el mensaje de que dentro de esta situación que tenemos de las pensiones en el tema femenino, siempre el, las situaciones se vuelven mucho más delicadas porque incluso en las pensiones tenemos que por el tipo de trabajo eh, las mujeres siempre tenemos pensiones más bajas y hay un montón de mujeres que llegado a este momento que se sienten tan dueñas ya de su tiempo que quisieran tomar decisiones en la vida que se ven sujetas a no tomarlas por el tema económico. Cuando somos más jóvenes por el tema de la familia, de los hijos y cuando ya somos más mayores porque económicamente no puedes buscarte una independencia ni puedes buscarte... Entonces te vas acostumbrando, te vas acostumbrando y es verdad que como en otros muchos sectores el tema de las pensiones a las mujeres nos castiga doblemente. Hombres y mujeres que han levantado este país, sobre todo mujeres, se dicen que no han trabajado. Ay, yo recordaría y la querría poner cara, cara a esas mujeres de 80, de 90 años, que levantaron este país, que parieron 12 hijos, que parieron 15 hijos, que la edad de, de, de esos hijos para ir al colegio era 6 años, que les tenían que cuidar, que ya cuando quisieron deshacerse de esos hijos que se habían ido, tenían 50 años. Esas mujeres que trabajaban en el campo sin seguro, esas mujeres que trabajaban limpiando escaleras, porterías, en, en, en, en algunos casos, trabajos que ni, ni, ni estaban pagados ni cotizados a esas mujeres, hoy las dicen que no han trabajado, podían trabajar más, podían trabajar más, hagamos la película, no tenían lavadora, lavaban a mano, no tenían planchas eléctricas, tenían que ponerlas en caso, no tenían el, el, los fuegos eléctricos, no tenían las placas, tenían que encender la lumbre, tenían que cuidar de esos hijos. Esas mujeres hoy dicen que no, que no tienen derecho a una pensión digna, esas mujeres que levantaron el país, esas mujeres, por eso hoy, aquí, una de nuestras reivindicaciones fundamental, es la pobreza tiene rostro de mujer porque queremos visibilizar a todas esas mujeres que tienen una edad que las tienen abandonadas y es hora de pagarles la factura que todos y todas tenemos ellas cuidaron a nuestros padres ellas cuidaron a nuestras madres ellas hicieron el, el cuidado y hoy el cuidado de un mayor en una residencia son de media 1.800 euros. Si el Estado tuviera que haber pagado todos esos meses a esas mujeres que cuidaron, suegros, padres y hermanos mayores, no habría dinero suficiente para pagarlas lo que se las merece. Abogamos por romper el techo de cristal y desaparezca la brecha de género. ¿Qué pasa? es que, por lo general, eh, hay muchas eh, mujeres que se dedican a los trabajos de la casa o a los trabajos de, la, eh, eh, de los cuidados y estas personas, a lo mejor, algunas pueden cotizar, otras no. Entonces, estas cotizaciones, como son trabajos tan precarios, no, no, ...no llegan a tener una pensión digna a la hora de jubilarse... ...y además si tienen que alargar la jubilación a los 67... ...menos aún... ...y generalmente esto ocurre en las mujeres... ...y eso es lo que queremos evitar. Otra de las cosas que no veo bien... ...es que cuando una mujer se queda viuda... ...le quede una miseria... ...entonces qué pasa, que es que la mujer viuda no come... ...no paga piso, no paga luz, no paga teléfono... Entonces, si eh, yo he vivido con mi marido durante muchos años con una pensión que no es ni medio digna, por lo menos las viudas que le quede esa pensión íntegra, es lo que yo le pido al gobierno, ya que ellos, con sus buenas pensiones y sus buenos sueldos, no se preocupan de la gente que dejan atrás. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! y que si encima se añade que es alguien que tiene una diversidad funcional, pues ya con la, no tiene para ayudas técnicas, no tiene para asistencia personal, vamos, que se come la mierda, como no tenga su familia, se come la mierda, doble, triple y lo que haga falta. Hoy estamos aquí, por supuesto, en apoyo a los pensionistas, pero también por la subida salarial, porque entendemos que para tener unas pensiones suficientes y de calidad, nuestros salarios deben ser altos. Vemos cómo supuestamente nos gobierna el gobierno más progresista de la historia, pero con esta inflación los salarios no van acordes con la subida real del IPC, con lo cual es lo que exigimos. Este sistema se cae, este sistema ya no se puede sostener de esta manera. Hay una media de gente trabajadora con una media de edad muy alta. La gente es joven, entre comillas, de 30, 32, 33, están buscándose el, el primer trabajo ahora. Tenemos un montón de gente preparada que se tienen que ir fuera porque aquí no encuentra trabajo, esto no se sostiene, esto hay que darle una solución, hay que buscar el remedio de que la gente empiece a trabajar antes de manera que se pueda sostener el sistema que tenemos de pensiones, que deben de ser públicas y deben de defenderse, no se les debe de meter la mano a, cada vez que hace falta para otras cosas meter la mano en el cajón de las pensiones, lo de los 35 años de cálculo, a nosotros ni a ninguno, al que se va a jubilar ahora mismo, casi no le afecta. Pero a los que vienen atrás, imaginaros qué joven va a tener 35 años de cotización. Ninguno, ninguno. Esa es la triste realidad, que ninguno va a tener. Pero como no lo ven, vemos lo de ahora. Y las reformas siempre es el cálculo igual, 35 años. Como no lo ven... Es una reforma. Nosotros que hemos visto que nos han prolongado de 2 a 8, de 8 a 25, hemos visto los recortes que ha supuesto en las pensiones de año en año. Desde el Felipe González que hizo la primera ampliación hasta ahora hemos visto cómo han ido recortando las pensiones y el total ha sido un 25% del montante de nuestras pensiones. Eso es lo que quieren hacer porque tienen compromisos con, con Europa de, de que el gasto social en pensiones, educación y en sanidad sea el mismo en el 2050. Esto lo han firmado, lo tienen firmado. ...en Europa, que lo han mandado como, como el proyecto de España... ...ese proyecto hasta el año 50, el mismo gasto... ...imaginaros un y 12,5% en pensiones dentro de 50 años... qué va a pasar, que la vida o una de dos... ...o nos matan a los pensionistas para que no vivamos tantos años... ...o recorta las pensiones, si no es imposible... ...más claro, puede ser blanco y en botella, leche... ...esto es el tema... ...y decir a los jóvenes... ...no es una guerra entre vosotros y nosotros... ...es una guerra conjunta... ...que vosotros y nosotros... ...tenemos que plantear para defender lo público... ...si no defendemos lo público, estaremos perdidos. Ahora por mí están pagando mis hijos los del baby boom... Que esos señores dijeron que ya somos los del baby boom, sí, los baby boom, hemos tenido babies que están pagando. Y están pagando para que nosotros cobremos. Y el día de mañana yo quiero que mis nietas paguen para que cobren mis hijos. Los abuelos, como somos, los pensionistas, eh, no queremos tener conflictos con nuestros nietos o nuestros hijos. Porque a nosotros nos van a subir las pensiones, ahora un 8,2 y a ellos no. O, o no están trabajando porque nos, a nosotros nos obligan a trabajar más años.